te vas a... Yo estuve dos años en Nueva York, en el powerhouse y vas a ver a grandes renombres cómo utilizan la jaca o la sentadilla al final del entrenamiento. Tú mismo llegas a la conclusión. Es así. Es así. Pura lógica. Pura lógica. Yo fui un cuerpo... Bueno, lo digo en mi libro y, y lo digo muchas veces. Yo no fui de un cuerpo con una gran genética. Simplemente jugué con mis basas, las líneas. Y yo prácticamente mi cuerpo lo fui transformando para que una pose de tríceps fuese bonito. Una pose de espalda fuese bonito. ¿Vale? Como fallos tengo como cualquier otro culturista, el pectoral, el gemelo, el gemelo es muy genético, ¿vale? Pero quitando eso, yo prácticamente eh, bor eh, prácticamente bordé, moldeé, moldeé mi cuerpo como, como yo lo quería. ¿Mm? Una de las cosas que veo que es pasearse las manos a la cabeza cuando veo a gente hacer oblicuos con una mancuerna en la mano o en la polea. Yo creo que confunden, confunden. O sea, el abdomen tiene una contracción, confunden el eh, trabajar, o sea, el abdomen con trabajar el oblicuo. Si trabajas el oblicuo, ¿vale? Queremos trabajar esta parte. Entonces, una pequeña contracción. El fallo está que queremos hacer esto. Fíjate el músculo. Si yo desarrollo esto, ¿qué pasa? Y eso se desarrolla, ¿eh? Os lo he enseñado porque anatómicamente, ¿sabéis que yo siempre estoy a, a punto, estoy receptivo, ¿vale? Y eso se desarrolla enormemente. Ese es el sí, problema, sí. que creen y le están desarrollando la cintura. Uh -huh. ¿Mm? O sea, tú puedes moverla sin peso, las fibras tipo 1 ¿no? que no se van a desarrollar para, para moverte y quemar calorías de forma erótica. Pero con peso en una polea y con una mancuerna, yo de verdad que cuando lo veo, me quedo alucinado. Eso Tema chica. Muy bien. Por bueno. eh, general entrenamos mucho más los glúteos que los chicos, entonces... Si entrenamos, por ejemplo, dos veces a semana el glúteo y luego te toca, por ejemplo, al día siguiente de hacer el glúteo te toca la pierna, tienes que preagotar también el glúteo porque yo, por ejemplo, me pasa eso. Pero el problema es que, por mucho que entrenas con peso y con peso, no se desarrolla como se desarrolla otro músculo. Correcto. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo agotas otra vez que lo haya entrenado? Mañana? Vale, te explico. Eh, la pregunta la voy a acercar yo un poco a todos. Puedes decir, si yo entreno glúteo... Vamos, vamos a ponerlo más dramático. Si yo entreno glúteo todos los días, como muchas bikinis internacionales, todos los días, y yo el día de pierna, eh, hago, hago dos veces pierna a semana, también tengo que entrenar el glúteo, no se me va a sobreentrenar, no me va, no. Porque cuando tú hablas de preagotar, estás preagotando las fibras tipo 1. Y las fibras tipo 1 son las que utilizas tú diariamente para moverte. Y nunca, o sea, requieren oxígeno. Y nunca se van a, o sea, a sobreentrenar. Porque vas a preagotar a altas repeticiones. O bien, por ejemplo, que quieres preagotar el glúteo, eh, obviamente, inteligentemente como hace Kai Green, con la barra, ¿vale? Una barra sin peso, ¿vale? Y lentamente, ¿vale? Lentamente baja y hace 10 repeticiones, ¿vale? 10 repeticiones, cuentas 1, 2 y 3 con el, con el culo flojo, que es el que recupera un poquito de fosfocreatina. Venga, otras 10. Eso lo hace 5 veces, por ejemplo, ¿vale? 50, ¿no? Pero con un respaldo de 3 de a 5 segundos. Te vas a dar cuenta que en esa última secuencia, con la barra solo, el, el culo, el glúteo, el culo en andaluz, te está quemando. El culo te está quemando ya, ¿vale? Prácticamente. Y ya incluso hasta, hasta la barra te pesa. Pero nunca has llegado ahora a las fibras tipo 2B internas, que son las que verdaderamente inervan muchos nervios y se sobreentrenan. No le va a pasar. Es más, una chica bikini entrena el, el glúteo prácticamente todos los días. Entonces, puede entrenar un día pesado y un día ligero, un día pesado y un día ligero. Entonces, prácticamente, pesado son entrena tres veces a la semana. Y esas tres veces a la semana, el glúteo es un músculo que predomina muchos tipos de fibra y se recupera fácilmente. Efectivamente, lo debes hacer. Suplementos. ¿Habéis visto cómo muchas veces... Eh, no modo clásico, ¿verdad? efectivamente eh, suplementos hay muchísimos cuáles son más eficaces cuáles no son más eficaces vale depende de todo un poco pero pensar que en la que en el negocio de la suplementación no siempre se vende lo mejor sino lo que más dinero deja y hay muchas marcas que sí venden mmm, productos de calidad y otras solo se basan en el dinero. Y no penséis que, que estoy hablando solo de, de mis que hay muchas buenas marcas, ¿eh? hay muchas buenas marcas, pero desgraciadamente hay más malas que buenas, pero hay muchas marcas que tienen calidad. vale Entonces, es importante elegir un producto de calidad y sobre todo que sea efectivo. ¿eh? Mira, os pongo un, un ejemplo ahora que lo que lo tenemos eh, a mí siempre me ha apasionado y sobre todo a las chicas la L la L carnitina la L carnitina entonces la L carnitina pues en medicina si tú vas a, a farmacia la, la, la L carnitina se vende vale eh, es efectiva sobre todo para problemas de corazón miocardio prevenir infartos vale la carnitina no es un suplemento que prácticamente carnitina en forma base normal Haga efecto al momento, sino que se acumula en el cuerpo, ¿vale? hace una carga de carnitina y posteriormente el cuerpo pues lo va lo va utilizando. ¿Mm? Eh, la carnitina es un aminoácido, mmm, no esencial, el cuerpo puede fabricarlo a raíz de otros aminoácidos, pero en los deportistas sí se puede hacer semi-esencial, sobre todo si queremos quemar grasa y queremos. Eh, acelerar la pérdida de, de grasa ¿no? entre los beneficios que pueda tener qué pasa que la carnitina como si sí, es un suplemento que no tiene estabilidad ninguna prácticamente la l-carnitina común base farmacéutica la tomas y como no es estable en el estómago pues no se absorbe muy poco siempre se absorbe pero muy poco del 100% un 30% en la era de la suplementación la primera carnitina o el primer o el primer resultado que se obtiene para aumentar la absorción es aumentar una sal de Tartrato, que es una sal potásica, por eso muchas carnitinas, la carnitina normal, o ustedes conocéis como eh, patentes como carnipure o algo así, os puede sonar, no, carnipure, efectivamente, no es otra cosa que la carnitina unido al tartrato. Si ves ingredientes de carnitina tartrato, se le ha añadido una sal potasio para cuando llega al estómago, ese tartrato haga que se absorba un poco mejor. Pero sigue siendo de las carnitinas un 50% eficaz y más baratas. O sea, no, no siempre se va a lo más eficaz. vale si, Como todo, si te vas a lo más caro, sin es lo mejor. Eso nos pasa a todos. Vamos por el centro y da la casualidad que dice coño vaya bolso guapo y te acercas y es el más caro vale pues esto prácticamente pasa, pasa igual entonces eh, después está la hay muchos tipos de carnitina la l carnitina que a mí me ha gustado utilizarla mucho porque no es una carnitina que prácticamente necesite de un pico de insulina para ser transportada a la célula pero sí hay un tipo de carnitina y ahora salió un, un, un estudio que lo quiero comentar que en boga eh, lo positivo de todas las carnitinas, ¿vale? Y es el propionato de carnitina. Que no estoy vendiendo el producto, estoy hablando de un principio activo. Que si te lo quieres comprar una bolsa granel, te lo compres, ¿vale? Estoy hablando del propionato de carnitina. Curiosamente, la mejor carnitina, la más efectiva, pero también la más cara. Pero es que tú lo que quieres es efectividad, prácticamente. Propionato de carnitina prácticamente necesita muy poca insulina, eh, tiene efectos eh, antioxidantes, se incorpora en un 80% a la célula, incluso mayor que la acetil-carnitina, y se nota, se nota como a medida que lo vas tomando y el cuerpo se va sobrecargando, los, eh, el sudor, el calor, durante el entrenamiento, se va aumentando, ¿vale? De forma natural, ¿eh? porque no es un termogénico, ¿vale? No estimula. Y en una de las últimas investigaciones, eh, muy reciente, en el 2014, se ha llevado a cabo... Mezclando la acetil L-carnitina con el propionato de carnitina. Prácticamente para tener todos los beneficios que tiene este aminoácido, tanto en la suplementación deportiva como médica. Disminuir infarto, problemas de miocardio, circulación. No hay broma, lo podéis ver vale en, en, en internet, donde, que es donde vais a buscar. Eh, Cómo incluso el propionato de carnitina eh, se está se está haciendo estudios con, con Viagra, ¿vale? Para aumentar la cantidad de, de, de óxido nítrico y aumentar la, la, la erección, la vascularidad. ¿Mm? Con la suplementación siempre conseguimos que así no tenemos que tomar tanta química, ¿vale? Para conseguir resultados. Es prácticamente como lo que se quiere conseguir la semana antes un competidor. Un competidor la semana antes, ¿qué quiere hacer? Pues eh, jugar con el agua. Quiere que dentro de la célula el agua esté lo mayor posible y lo, y lo menor posible en la célula. Para eso es importante, primero, eh, hacer una carga de potasio la semana antes. La semana anterior hacer una carga o descarga de sodio. Tener una buena, me, me, una, una buena bomba sodio potasio. Pero sobre todo la semana antes, ¿qué es lo que se busca? Pues la hormona, que es el mensajero, la aldosterona, inhibirla podríamos inhibirla químicamente vale tomando espironactolona se inhibe pero como no queremos utilizar la química lo menos posible pues primero en semana lo que hacemos es ir aumentando la cantidad de sal y agua a medida que se acerca la competición y así aproximadamente a las 72 horas la aldosterona se inhibe se inhibe en parte ¿sí? y prácticamente llevas un buen aspecto y en el caso no obligatorio, personal de cada uno, de que quiera tomar un poquito de un ahorrador de potasio, espironactorona, ¿vale? que prácticamente no es un producto dopante, es un ahorrador de potasio de la parte de los diuréticos, pues no tendría que utilizar tanta cantidad. ¿A qué voy con esto? Que para esto también se utiliza la suplementación, ¿vale? Para no tener que abusar o prácticamente nada de sustancias químicas que son dañinas para el cuerpo. Pregunta. esto ya es interactivo, ya sois vosotros. ¿eh? Yo me haría tantas preguntas. He querido abordar estos temas importantes, la autofagia, que está muy de moda, en cómo realizarla y tal. El... La diálisis percutánea, que es muy poco, muy poco conocida, aquí teníamos a teníamos ti que más o menos la habías oído, la habías conocido. De eso se trata, ¿vale? de, de acercar lo que ya hay. No todo el mundo tiene el tiempo de, de acercarse o, o estar con el preparador que te acerque el sistema o, o terapia. De una escala del 1 al 10, del 1 al 100, prácticamente podemos ir enumerando, ¿vale? Precisamente nos vamos a la química, que la cafeína, bueno, si es un café la puedes denominar natural y si es cafeína en hidraquímica la puedes utilizar química, ¿vale? Pero prácticamente, eh, al igual que el clorhidrato de efedrina, el clorhidrato de joinvina son activadores de las catecolaminas y eso a nivel eh, a nivel endógeno, aumenta, imagínate, aumenta la calor, la tenemos y el metabolismo basal. Eso es una forma, ¿vale? Pero no es comparable, es una vía, una vía diferente. Después está el nr ALA, otro quemador de grasa. ¿Pero en qué quedamos? ¿No es un antioxidante? Sí. ¿Pero en qué quedamos? ¿No es un limpiador de receptores? Sí. Pero es un, es un activador de la MPK. ¿Y qué es la MPK? La enzima que se eleva cuando tú haces ejercicio y no hay carbohidratos. Tú vas a hacer cardio y necesitas que, la, que el, la, el nivel de AMPK se eleve. Vas a entrenar y a partir de los 20 minutos que se acaba la glucosa sanguínea y hepática, se eleva la MPK. ¿Qué hace el N.A. además de todo eso, desinflamar los nervios, te lo tomas y hace, hace llegar una señal al cerebro errónea, no es real, de que estás en ejercicio y estás quemando grasa. El siguiente es el resveratrol, para mí es el segundo activador de AMPK, por eso me gusta tomar el n reala por la mañana antes del cardio y el resveratrol antes de dormir o bien a las chicas, me gusta el n y Resveratrol, antes del cardio. Que aparte de su termogénico, le ayuda a quemar grasa por otra vía distinta, aumentar la vía de la MPK. Entonces, la carnitina no tiene nada que ver. La carnitina, dentro de esa funcionalidad, es un transportador. Porque si yo tomo, vamos a irnos al máximo extremo, clorhidrato de yoimbina, o clorhidrato de yohimbina, a decir clorhidrato estamos hablando de una forma química, no extracto, herbáceo aumenta una cantidad de catecolaminas en el cerebro y esas catecolaminas eh, aumentan la lipólisis transportando los triglicéridos o las acetonas, las grasas a la sangre, y no tengo una suficiente cantidad de carnitina no se transportan eficazmente. ¿Vale? Entonces todo, o sea, para, la gente dice, Raúl, pero tú como mantienes este nivel de grasa de, de, del 3 5% manteniéndome sensible porque yo como de todo, como de todo, pero soy muy sensible, gracias a los aeróbicos, gracias al entreno, o sea, el respaw, eh, de, todo esto, son sistemas de entreno que aumentan el nivel de POC, el POC en la sangre, que aumentan el oxígeno, cardio tabata, que no hemos hablado ni me habéis preguntado, tampoco, ¿vale? Pero todo eso es un sistema aumentar los niveles de AMPK un poco más de lo que mi cuerpo naturalmente lo hace. O sea, si yo salgo a por la mañana, mi cuerpo aumenta el nivel de AMPK por cojones para quemar grasa. Pero si yo me tomo una cápsula de n real o resveratrol, me lo va a aumentar un poquito más y se nota. Pero si no tengo suficiente carnitina en la sangre, ¿eh? que normalmente el cuerpo no tiene una deficiencia de carnitina, pero si se aumenta en la forma de suplementación durante un tiempo, se aumenta un poco más. Entonces, hay que tenerlo todo en conjunto, ¿vale? Todo en conjunto. Es importante. ¿Yo lo tomo? Sí, sí, sí. No hay lo puedes tomar de por vida. Es tu plan de pensiones. Hay suplementos que no lo puedes tomar de por vida porque agotan receptores y pueden acidificar, o los riñones, o el real, la resveratrol. Hay cosas que puedes tomar de por vida. El psilium. Hay otras cosas que no. Por ejemplo los ramificados.